Hace unos días comenzó a hacerse viral una serie de posts donde aseguran que una chica llamada Alia, quien sube videos a la plataforma de TikTok, se encuentra secuestrada. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. La verdad del caso alia, la Marina Joyce, de TikTok. Aunque en Facebook y algunos canales de YouTube la noticia se empezó a viralizar en estos días de diciembre, la historia en realidad surgió el 3 de noviembre de este 2019 en el canal en inglés Drama Queen, con el video llamado de Marina Joyce of TikTok, Sitting and Smiling. Sitting on Smiling es una cuenta de TikTok que cuenta con 248 mil seguidores y 33 videos en los que aparece una chica sentada y sonriendo, haciendo alusión a su nombre de usuario, Sitting on Smiling. Es decir, ese es su concepto. Su primer video fue subido el 10 de octubre del 2019 donde porta una sudadera gris de Harvard y todo parece muy normal hasta que uno de los comentarios llamó la atención. Nadie ve cómo su sonrisa se desvaneció a través de la canción, ¿no? Gracias a este comentario, la gente empezó a notar cosas raras en su actitud y en su habitación, tanto que lograron reconocer que en su puerta estaba escrita la palabra ALIA, por lo que le cuestionaron sobre si ese era su nombre, a lo que ella respondió que sí. Al observar su habitación y su vestimenta, se nota que es fan de las películas de terror por las imágenes y ropa y máscaras que tiene por decoración. Al responder que su nombre sí era Alia, los usuarios comenzaron a preguntarle si era Alia Patterson, ya que en ese momento se había dado la noticia de la desaparición de una chica de 16 años llamada Alia Patterson, por lo que los usuarios empezaron a especular que podría tratarse de la misma chica y que ésta pudiera estar secuestrada. Incluso hicieron comparaciones de fotografías entre las dos chicas, argumentando que posiblemente son la misma por la forma en que sonríe y su nariz. Aquí vemos algunas de las imágenes que se generaron. Ella comenzó a grabar en distintas partes de su habitación y desde diferentes ángulos, como en esta parte donde cerca de la puerta se observa el dibujo de un aterrador payaso, o en estas otras donde pone máscaras lo que hacía aún más perturbador el ambiente. Más adelante, Alia subió un video con el que dejó aún más preocupados a sus seguidores. Uno donde supuestamente se le observa como si hubiera llorado por lo rojo de sus mejillas y nariz. Lo cual, después de observar detalladamente, concluimos que solo se trataba del maquillaje. <risa> Varios usuarios cuentan que Alia había subido videos donde se le veía llorando por lo que un usuario le dejó un comentario dándole ánimo a lo que ella solo respondió con corazones. Los seguidores de Alia, al estar preocupados y pensar que estaba secuestrada, comenzaron a notar cosas raras en sus videos, como una cuerda en su cama, números en sus videos que aparecían y desaparecían como el número 17, un video donde se nota a alguien que la grababa e incluso una extraña botella cerca de la pantalla. La botella se decía que podía ser de cloroformo, aumentando cada vez más la teoría de que pudiera estar en peligro. Sin embargo, haciendo una investigación descubrimos que solo es una botella de crema o loción corporal. Las personas que siguen la historia aseguran que al decirle a Siri 17, automáticamente se marcan los números de emergencia, aunque en realidad lo mismo pasa cuando dices 14, 15 y 16. Al preguntarle a Alia por qué el número 17, ella respondió que esa es su edad, por lo que nuevamente se desecha otra característica del supuesto secuestro. Este caso ha creado tanta preocupación por esta chica en redes sociales que sus seguidores le han pedido que dé pistas si necesita ayuda en los próximos videos, como vestirse de algún color en específico o maquillarse de cierto color. Ejemplo, un usuario le escribió que si necesitaba ayuda usara sombra para los ojos color naranja en sus próximos videos. Entonces Alia salió así en su siguiente aparición. Otro usuario siguiendo la dinámica le escribió que se pintara con un color verde y se vistiera con una playera roja si necesitaba ayuda para asegurarse de que eso no fuera solamente coincidencia. Por lo que Alia respondió al comentario saliendo en su siguiente aparición como le indicaron. Así que parecía que estaba muy claro, estaba dando señales. Alguien más le pidió que vistiera de blanco y Alia nuevamente hizo caso. Al igual que le pidieron que pusiera una carita feliz en su próximo subtítulo si necesitaba ayuda en verdad, lo cual también hizo. Y así varios comenzaron a pedirle que hiciera ciertas cosas si quería pedir ayuda. En uno de los videos, los usuarios aseguran que a la altura de su manga se observan coordenadas que solo se ven haciendo un contraste de color. En ciertas capturas se ve claramente y en algunas otras no se ve nada raro, pero buscando las coordenadas en Google Maps, la ubicación es un bosque cierto. Y es así como esta chica desde hace unos meses ha estado de alguna forma siguiéndole el juego a sus seguidores que comenzaron a crear teorías en torno a ella. Esto le ha traído popularidad y claramente mucha preocupación, interés y misterio. Sin embargo, todo esto es algo que se salió de control en los comentarios, ya que Alia ha dejado claro que no se trata de Alia Patterson como vemos en esta captura de pantalla. Cuando le preguntaron, ella respondió con un tajante no. Tan no es la chica desaparecida que incluso Alia Patterson al parecer se dice ya regresó a su casa y se encuentra con su familia. Pero, ¿y entonces Alia sitting smiling está secuestrada? La respuesta, después de ver todos estos datos, es que no. Incluso ella misma ha escrito que no es Alia Patterson y que nadie la obliga a subir videos como la mayoría de gente piensa. Además que agradece la preocupación que han tenido por ella. Sin embargo, está bien. Ella simplemente se está divirtiendo con sus fans. Investigando un poco más descubrimos que Alia tenía una cuenta anterior llamada 6Alia la cual borró todo su contenido y solo dejó un video anunciando su nueva cuenta. Sitting and Smiling, mientras que las otras decenas de cuentas supuestamente de ellas, en realidad son falsas, y es ahí donde siguen alimentando esta falsa historia. Incluso acá les dejamos la foto de Alia, un poco menos misteriosa. Ahora ya saben la verdad, compartan este video con todas las personas que están preocupadas por Alia o que creyeron este caso. Aquí, junto con mi equipo, les seguiré trayendo la verdad de los casos más extraños que surjan en internet durante este próximo 2020. Mi nombre es Castro. Le agradezco a mi compañera Daniela Solís, quien me ayudó con esta investigación. Síganme en Instagram y Facebook y en la descripción de este video les dejo el link de un video extra para que lo disfruten. Suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Espero les haya gustado mucho este video y quiero pedir un favor muy grande a toda la legión Oxlack. y es que ya tengo dos canales que están próximos a llegar a 100.000 mil suscriptores es el canal de insectos y el canal de exploraciones Así que faltan como 9000 suscriptores en cada canal. Y lo que les quiero pedir es que se vayan y se suscriban. Para que ya lleguemos en este, en este mes a los 100k en cada canal. Cuando lo logremos voy a subir contenido nuevo en cada canal. En el de insectos y en el de exploraciones que en lo personal me encantan. En la descripción de este video les voy a dejar los enlaces para que vayan. Y toda la legión OXLAT se suscriba a esos dos. Y pronto tengamos ya dos placas más de YouTube, gracias a todos ustedes también porque el contenido les gusta bastante. Así que estoy emocionado porque vamos a conseguir ese objetivo ya. Vayan a la descripción de este video y en esos dos links suscríbanse a los canales. Y los espero en el siguiente video y también en las transmisiones nocturnas. Recuerden que me llaman y me cuentan sus historias aterradoras sobrenaturales que les hayan pasado en Encuentro con lo desconocido. Mi nombre es Oxlack Castro y recuerden que juntos somos la Legión Oxlack.